Saludos, saludos, muy buenas a todos y todas. Es un placer para mí saludarles, desearles felices Pascuas, eh, bendecida Navidad para ustedes, sea Dios guardando sus vidas, sus corazones y aquellos que están enfermos pues sean sanados, que creamos que existe sanidad a través de las llagas de Jesucristo. Bien, esta oportunidad quiero eh, agotar este tiempo para hablarle a ustedes de lo que es el boletín de visa, no sin antes solicitarle que si es la primera vez que estás visitando mi canal de YouTube, pues te suscribas y a la vez pues comparta este video para que las informaciones lleguen a más personas y en la medida en que van viendo los videos que persigue el propósito de educarte, pues te ahorre una cantidad significativa de dinero, ¿verdad? Si esto que tú, que te enseño, tú lo manejas, no vas a necesitar. ...de que al, tengas que pagarle a alguien para verificar información. A través de mis videos te enseño cómo dar seguimiento a tu caso, cómo cambiar correo, cómo cambiar dirección, cómo crear un perfil, cómo llenar el DS-160, el 260 En sí, son esas formas a través de las cuales otras personas pues te pueden ganar dinero. Bien, vamos a lo que hemos venido en esta noche. Eh, les recuerdo que la embajada aún sigue cerrada en el caso de República Dominicana y otros países por el coronavirus. Eh, no obstante, ellos anuncian que ya para el 31 ya hay una orden que, que termina y va a haber apertura y las entrevistas van a empezar a surgir. No es que no hayan habido entrevistas, han habido entrevistas, pero de casos específicos como es el caso de personas para fines de trabajo, cuando hay emergencias, Sí existen este tipo de, de, de entrevistas, ellos le están ofreciendo y también están renovando visas sin necesidad de que usted vaya a una entrevista y eso lo hacen de una vez y es para personas que tengan un visado por más de 12 meses, de 12 meses en adelante eh, puede renovar su visa y para los niños que tengan sus padres que por lo menos uno de ellos tenga visa y que no haya uno de ellos en Estados Unidos, pues, sí existe lo que es la emisión de esa visa, que sea menor de 14 años eh, en ese sentido. Vámonos a lo que es el boletín de visa. Mire, tengo la comparación aquí en la pantalla. Ustedes tienen en el mes eh, estrictamente, el mes de diciembre 2020, la categoría F1. Y esa categoría F1 estaba para el 15 de septiembre de 2014. Eh, ¿Cuál es la categoría F1? Vemos que son para solteros, hijos solteros e hijas solteros de un ciudadano estadounidense. Para este tipo de categoría, en el 2020 diciembre, estaba para el 15 de septiembre. Y actualmente estamos hablando de que en enero 2021 sigue la misma fecha. No hubo ningún tipo de variación con relación a este tipo de categoría, ni en el caso de nosotros, ni en el caso de México, se quedaron igual todas, en todos los renglones y en todos los países. ¿Verdad? Eh, y está la otra de la F2A, y si leemos la F2A, la F2A es para esposo e hijos eh, de residentes permanentes. Este tipo, esta categoría está en Curren. Recuerde que le hemos dicho que Curren. Esta Curren es... En el año pasado, diciembre, estaba en curren va a seguir en current, siempre va a seguir siendo así. El curren es actual, o sea que hay visas disponibles supuestamente, pero como en la práctica ya sabemos que no es así, que se sigue llevando el promedio de los dos años, es importante que sepamos esto. Usted analiza... A partir de la fecha de prioridad que está en el recibo que ellos le mandaron, esa es la fecha de prioridad. En unos videos le enseñamos dónde está ubicada esa, esa fecha. Por eso le digo, no se pierda los videos que estamos produciendo constantemente, regularmente estamos produciéndolo. Entonces, el curren está el F2A. No se desesperen, simplemente esperen, pero las cosas van a ir avanzando en la medida en que la situación pues, va mejorando. Tenemos el caso del F2B. El F2B en diciembre estaba para el 8 de julio y nosotros vemos que en, en enero del 2021 sigue en la, misma, en la misma categoría. Por lo tanto, no ha habido ningún tipo de variación hasta aquí, de aquí hacia arriba. Ahora, si nosotros bajamos la parte específica, vamos a contemplarlo, mire, dentro de lo que es estas dos categorías, que regularmente son las categorías que tienden a durar un poquitito más, nosotros observamos que sí hubo un, un ligero o significativo adelanto con relación a lo que son estas categorías. Y el año, el año pasado estaba... En diciembre del año pasado estaba para el 15 de junio de 2008 el F3, que es para hijos casados de un ciudadano americano. Y nosotros observamos que ya para este enero 2021 está para 8 de julio, o sea que adelantó 15 y 8 promedio de 23 días la categoría F3 que tiene que ver con los hijos casados de un ciudadano estadounidense y por último tenemos la categoría F4 que esta tiene que ver con un hermano de un ciudadano dice que están listo ya hay visa disponible ya en el año pasado a finales estaba el 22 de septiembre pero pasó a octubre, ahora en enero 8 de octubre en enero 2021 pasó la fecha al 8 de octubre 2006. Le hago referencia al boletín que sale en, eh, para enero 2021 que ya hay visa disponible para el F4 que es de fecha 8 de octubre del 2006. Eso es lo que está pasando con relación. En, en torno a lo que es México, nosotros también observamos eh, vamos a desplazarlo un poquitito más este para este lado, para que observemos la parte de México. En México vemos que también hubo un adelanto, el caso de México fue de, diríamos, del 1 de agosto al 22 de agosto, estamos hablando de 21 días, en el caso de los hijos, de hijos ca casados, de un ciudadano estadounidense. Y dice que del del 22 de junio al 1, 22 de junio 98, llegó al primero de julio de 1998. Estamos hablando de 20 días también. O sea, que hubiera un adelanto significativo, tanto de una parte como de la otra. Así es que, ¿qué podríamos nosotros decir al respecto? No se desesperen, las cosas van a ir avanzando en la medida de lo posible. Hay personas que ya están listos, pero no obstante, a pesar de estar listos. Hay ciertas situaciones que se están dando en torno a lo que es la embajada, por lo cual nosotros les seguimos recomendando no se desesperen, manténganse con la esperanza puesta, ya que ustedes, bueno, pues tienen un caso. Hay otras personas que realmente todavía no, ni siquiera piensan ser pedidos. Y en torno a lo que es las visas de paseo, ya empezaron, las, las de enero la cambiaron, las removieron. Entendemos que es para darle paso a lo que son las de las de inmigrante y específicamente lo que tiene que ver con las parejas o los esposos, porque han habido muchas situaciones, muchos divorcios en medio de lo que es la pandemia y ellos están dando la prioridad a lo que tiene que ver con los esposos. Así es que muchas bendiciones a todos. Espero que sea Dios guardándole y que tengan paciencia. No te olvides, suscríbete. Ayúdame a crecer. Juntamente contigo quiero seguir creciendo, pero solamente puedo hacerlo a través de tu apoyo, que tú te suscribas y que también compartas. los que están suscritos. Quiero solicitarle que por favor multipliquen estos videos, multiplíquenos, ayúdenos a crecer. Así que hasta la próxima. Esperamos que este video le haya servido de mucho. Bendiciones a todos y cada uno de ustedes.